Hola, muy buenas. En este mini-vídeo vamos a estudiar los nervios que vamos a llamar pares craneales. Eh, se trata de 12 eh, pares de nervios que nacen todos en la base del eh, cerebro. Eh, los vamos a nombrar basándonos... Bueno, tienen todos un nombre específico y a mayores ese nombre específico se va a asociar a un número eh, romano. Que se irá del 1 al 12. Eh, vamos a empezar a nombrarlos siempre de anterior a posterior, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos anteriormente por el 1 e iremos eh, ascendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar ya a nombrarlos, pero antes vamos a señalar aquí dos estructuras que podemos identificar. Aquí tendremos los hemisferios cerebrales, ¿vale? Y aquí en verde voy a marcar lo que va a ser la protuberancia. ¿Vale? que pongo así la protuberancia y bueno pues aquí estamos localizando vale lo que es la médula oblongada o lo que es el bulbo raquídeo bien pues vamos a empezar entonces el primer par craneal que se corresponde con este pongo aquí el número uno es el nervio olfatorio ¿Vale? el siguiente Par craneal que lo tenemos localizado aquí, es el número 2, que es el óptico. ¿Vale? El siguiente para par craneal que sigue ¿vale? es este de aquí, que es el número 3, que es el óculomotor. ¿Vale? Luego tenemos este nervio de aquí, chiquitín, que va a ser el... El par cuarto, ¿de acuerdo? Y este es el troclear. Bien. Este que tenemos aquí, ¿vale? este entero grande, ¿vale? es el par 5, ¿vale? Que es el trigémino. ¿El siguiente? Bueno, pues el siguiente par craneal va a ser este que tenemos aquí, que es el sexto, ¿vale? Y el sexto se corresponde con el abducens. El siguiente par craneal va a ser este de aquí, estos dos que tenemos aquí, ¿vale? Que es el siete. Y este es el nervio facial. Luego tenemos el 8, que es este de aquí. Marcamos aquí 1, 2, el 8, que es el vestíbulo coclear. ¿Sí? El siguiente que le va a seguir va a ser el par 9 que tenemos, lo tenemos aquí. ¿vale? Y que va a ser el glosofaringio. Pasamos luego al 10, que es este que encontramos aquí. Que será el nervio vago. ¿Vale? Luego nos vamos a encontrar, el siguiente es este, ¿vale? Que es el nervio 11, ¿vale? que es el nervio accesorio. Y por último, ¿vale? Nos vamos a encontrar aquí este, que es el número 12, que será el hipogloso. Vale. Bueno, pues vamos entonces a verlos otra vez, ¿vale? Pero vamos a hacer, vamos a hacer un dibujo. Entonces, en este dibujo vamos a eh, señalar esto, ¿no? Déjame aquí esto, sí, perfecto. Vamos a hacer a poner aquí, perfecto. Aquí vamos a representar la protuberancia ¿de acuerdo? Y luego, pues aquí abajo vamos a representar lo que es la médula oblongada, ¿vale? Ponemos así y lo ponemos así, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Empezaremos primero con, haciendo este aquí y este es el par 1, que es el nervio, hemos dicho que es el olfatorio. Luego después, ¿qué tenemos? El 12, una, digo el 2, ¿Vale? Hacemos una cruz que será el óptico. El siguiente par que nos vamos a encontrar, bueno, pues el siguiente par que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es este de aquí, ponemos aquí tres, ¿vale? Que es el eh, músculo, eh, el óculo-motor, perdón, es el nervio óculo-motor. Y como veis, nace en la protuberancia. ¿Vale? Luego después tenemos ¿vale? este de aquí que también hace la protuberancia, ¿sí? que es el 4, que va a ser el troclear. ¿vale? Eh, además del troclear, vamos a tener eh, un nervio importante, que lo vamos a poner aquí, eh, de este color, en ¿vale? marrón, ¿sí? que va a ser el, eh, el trigémino. ¿Vale? Este es el nervio trigémino, este es el, el quinto. Pasamos entonces a los, al sexto. El sexto va a nacer donde? Van a nacer aquí las pirámides de la médula oblongada, que va a ser el sexto. ¿De acuerdo? El sexto es el abducens. ¿vale? Eh, luego tendremos en la oliva vulvar, vamos a poner aquí, ¿vale? va, aquí lo tenemos. Este es el par 7, ¿de acuerdo?, que es el facial, ¿de acuerdo?, y también van a hacer el 8, ¿eh? que va a ser el glosofaríngeo. Ah, perdón, el 8, que va a ser, perdón, el 8 lo pongo aquí, el vestíbulo coclear. ¿Vale? Luego tenemos que eh, pasamos del 8, vamos a pasar al NUEDE. Eh, eh, eh, vamos a ponerlo aquí en estos colores. ¿vale? El 9, que van a hacer aquí. ¿Vale? Y este sí que va a ser el gloso eh, faringio. Luego, después, nos vamos a encontrar con el 10, lo marco aquí el 10, que es el nervio vago. ¿vale? Nos vamos a encontrar también con el 11 y lo ponemos así. Vale, el 11, que es el accesorio. ¿vale? Y por último, vamos a. Eh, Poner el 12 ¿vale? que van a hacer aquí, lo ponemos así en gordo, el 12, que va a ser el hipogloso, de acuerdo. Pues nada, hemos visto eh, los 12 eh, nervios, los pares craneales, ¿vale? Y los hemos ubicado en la base del cerebro. Eh... Te animo a que si tienes alguna duda, bueno, pues la compartas bien en el aula o a través del foro del aula virtual. ¿De acuerdo? En los siguientes vídeos seguiremos trabajando los pares craneales. Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.